Hola, mi nombre es Victoria Saavedra, nací en Neiva y desde chiquitica vine a vivir a Bogotá. Los últimos 12 años he estado viviendo en Sao Paulo y ahorita estoy en, una, en un ir y venir entre Brasil y Colombia por razones eh, familiares. Eh, soy cantautora y pues llevo 12 años eh, como llevando la cultura colombiana a los pedacitos que voy habitando y,